Ahora me quedo con todo lo que hicimos De buena primera los tratos rompimos Los besos y promesas que un día dijimos Ya no quedan nada, todos los deshicimos Y ahora quedan los recuerdos Frío, triste y amargo Intento de casi no verlo Pero no logro olvidarlo yo y quisiera que todo acabara Que un día amanezca y yo no sepa nada Y, y vivo perdido entre tu Salida de todo esto Intentando aterrizar dentro de tu mirada Pero me siento muy lejos del aeropuerto Y sé que tú y yo Somos polaridades distintas Quiero que Saliva en tu cuerpo se vuelva tinta Escribiendo mil letras en tu que es infinita Que empiece por tu ombligo y termine en tu parte linda Broken, no sé ni para dónde ir Wake up, tomo, tomo todo pill, psycho Sí, solo por ti Dímelo, ya no puede estar así Porque el tiempo pasa y sigo atrás de ti Dime que tú quieres, que quieres de mí Yo quiero un en viajar al pasado y poder hacerte feliz pasa luego de la diez Cuánto tiempo tuvo que pasar Yo creo que tú solo querías jugar Como Johnny Amber ya no te quiero mirar Por favor ya no me vuelvas a llamar Fumo, fumo y viejo para alucinar contigo Tú fuiste mi vida y la luna fue testigo En el frío de las noches tú fuiste mi abrigo en el callejón prendo uno y te escribo Es difícil lo que quiero yo ya no me animo Me gusta estar con otras pero amo tu vino Con la ansiedad mis manos perdieron tino Cada quien su lado, cada quien su camino Los días son pesados pero ahora estoy feliz No me agrada en los pueblos los comments wannabes. Aunque te perdí no me alejo de esa shit tu tuyo nuestro, murió solo escucha el beep